Seguimos analizando un tema de trascendental importancia para el Ecuador, pero también para Latinoamérica. Y este es el tema de los paraísos fiscales. Esta tarde tenemos la presencia del economista Luis Jacome, quien es graduado por la Universidad Central del Ecuador y tiene una maestría de planificación. Él ha trabajado con una serie de organizaciones de la sociedad, tanto gubernamentales como privadas. Tiene gran experiencia en lo que es eh, la planificación y el desarrollo local y social. Y con él queremos analizar los antecedentes de esta economía denominada especulativa versus la economía productiva. Buenas tardes, Luis. ¿Cuáles son los antecedentes de toda esta economía financiera que se ha apoderado del mundo y parte de aquellas son los paraísos fiscales que hoy mismo están afectando y siendo parte importante del escenario político-económico de nuestros países latinoamericanos y en específico de nuestro país del Ecuador? Gracias, Elder. Buenas tardes. Sí, es importante para abordar el tema de las características que contemporáneamente se están dando en torno al tema de paraísos fiscales, que no es otra cosa que la eh, repatriación de capitales de los países de origen hacia sectores financieros que ofrecen todas las garantías del caso para aquellas empresas y personalidades que han amasado fortunas, capitales eh, durante décadas, inclusive diríamos durante siglos. Y es precisamente en ese marco que debemos tratar de esforzarnos para hacer comprender y comprender de mejor manera estas dinámicas de los capitales. Detrás de los capitales, evidentemente, hay personas, hay corporaciones, hay empresas que saben manejar estos ámbitos de las finanzas. A ver, vamos por, vamos por orden. El desarrollo del sistema capitalista como tal tiene su génesis en... En el inicio, diríamos de, del siglo XVI al siglo XXI, estamos hablando de cinco siglos. Y precisamente, y precisamente, el, el desarrollo del capitalismo se va dando durante esta época con características específicas. Para comprender esto que, que queremos abordar en la temática de hoy, me voy a permitir hacer un, una breve descripción justamente del desarrollo del, del sistema como tal, sistema capitalista. Adelante, siglos... Luis, claro, es necesario contextualizar este fenómeno que hoy en ah, sí, se Es necesario para saber de, de qué se trata el bien, bien, tema actual, claro. ¿no? Los antecedentes. Adelante. Sí. Del siglo XVI a más o menos la mitad del siglo XVIII, el desarrollo del sistema capitalista es un desarrollo bastante incipiente en cuanto a la acumulación del capital. Los países que ingresaron a esta dinámica social son países europeos. Hablemos Inglaterra, Francia, Alemania, todavía no podemos Hablar de Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos aparece como Estado, como nación, posteriormente en los siglos que vienen. Algunos tratadistas de esta temática, inclusive se atreven a decir que los Estados Unidos vienen a ser una especie de una corporación que está asentada en Inglaterra, Gran Bretaña. La primera parte. Luego viene una etapa de desarrollo del sistema capitalista que va de la mitad del siglo XVIII hasta más o menos la mitad del siglo XIX, cuya característica fundamental es la aparición de la gran industria mecanizada, ¿no es cierto? La revolución eh, industrial, no, la revolución industrial creo que de más o de menos aquellos ciudadanos que hemos cursado la, los estudios inclusive secundarios si logramos revisar los profesores de la temática social de historia nos eh, nos dieron algunos atisbos algunos referentes de esto claro y la aparición de la de este sistema de esta relación productiva indudablemente tuvo resultados característicos que hasta el día de hoy vivimos. El aparecimiento de un grupo de trabajadores asalariados que bajo ciertos términos de libertad, bajo términos de libertad, se, se les abonaba, se les reconocía parte de sus esfuerzos de trabajo en un sueldo o en un salario. Digo una parte porque, efectivamente, si analizamos un poco la dinámica y el relacionamiento entre el trabajador y el burgués, gran parte del esfuerzo tanto individual como colectivo iba a reflejarse en la acumulación del capital. Los economistas clásicos Aquí podemos señalar, inclusive, algunos que ya son plenamente con, conocidos, como Carlos Marx, algunos economistas clásicos, también funcionalistas de, de, diríamos, de gran parte del siglo XX, inclusive Adam Smith, David Ricardo, siglo XIX, eh, reconocen efectivamente que es el trabajo de las personas que permiten la acumulación del capital. El capital no existe per se. El capital existe luego de un proceso de relacionamiento productivo que se acumula durante décadas y que permite a su vez al capitalista, al burgués, ir amasando fortunas, consecuencia del de no pago de carácter justo de su fuerza laboral, de su fuerza de trabajo. Luis, ahí hay que hacer una pequeña puntualización. En este escenario mundial se da la división internacional del trabajo. Es decir, los trabajadores son explotados en los países centrales industrializados de Europa, que usted ya había señalado, pero también hay un... Y de este trabajo es manufacturero, evidentemente, productivo-manufacturero, pero también existe una gran cantidad de población trabajadora que es explotada en los países de las colonias. En ese claro. entonces eh, se logra esa doble explotación, podríamos decir, se logra un excedente económico importantísimo a finales del siglo XIX, como usted había señalado, luego de la Revolución Industrial. Y de alguna manera ese capital es el que genera esta actividad financiera. Desde esa perspectiva, se plantea también que lo que sucedió en el año de 1930, el shock en Estados Unidos, es producto de la especulación financiera. ¿Cómo podemos eh, analizar eso de la existencia de dos tipos de economías, la denominada real productiva y la otra financiera especulativa? Ya. A ver, el otro elemento fundamental que debemos abordar en este breve análisis es el relacionamiento que tienen los estados, en este caso los estados capitalistas, con lo que luego se denominan las colonias, ¿no es cierto? Hablemos, hablemos de el relacionamiento de, por ejemplo, de Inglaterra con Europa, con eh, Asia, con África eh, también, que van siendo cabezas muy importantes de coloniaje, justamente para utilizar los, los recursos naturales, los grandes recursos naturales de esas zonas geográficas. El capitalismo no solo fue consecuencia de la explotación del trabajo asalariado de los, de los seres humanos, sino también de la explotación irracional, inclusive con millones de vidas, de la explotación de los recursos naturales. Justamente en esa etapa de la gran revolución industrial es que con gran ferocidad los países capitalistas que acabamos de señalar, como Inglaterra, Francia, inclusive Alemania y... Eh, posteriormente, países capitalistas como Bélgica, eh, inclusive los mismos italianos, los españoles que estaban saliendo de su, de su crisis de, de sistema feudal, hicieron posible el sostenimiento de sus economías a través de la explotación de los grandes recursos naturales como el oro, la plata y posteriormente de la fuerza laboral a través de mercaderías de producción mercantil, que justamente eran acaparadas por estos países. Vean ustedes que no es que los más capos, los más inteligentes, son ricos porque ellos saben trabajar muy bien. Desde luego, para el ciudadano que nos está escuchando, el común ciudadano, generalmente se dice y podemos ver en, la, en las redes sociales esto. Es decir, son gente más inteligente, gente que sabe, sabe trabajar, no son ociosos, no son vagos, etcétera, etcétera. Y en realidad no es así. Ningún ser humano, ningún ser humano puede darse el lujo de no trabajar para morirse del hambre, no, salvo que tenga algún trastorno de carácter psicológico y que sea inhábil para producir y sostenerse. Ese es un hecho importante y fundamental. Entonces, el desarrollo del sistema capitalista, que sería una tercera etapa, mediados del siglo XVIII hasta eh, siglo XIX, tiene esas características. Luego viene otra etapa fundamental. Inclusive los historiadores, los analistas, los tratadistas en esta temática... Lo señalan en la toma de los, de los trabajadores, la famosa toma de los trabajadores de 1871 para por primera ocasión este, fundar la famosa, conocida como la famosa Comuna de París hasta nuestros días, hasta nuestros días, en donde justamente insurgen, insurgen los trabajadores como una fuerza social, con características de conciencia para sí, conciencia de clase para sí, para poder gobernarse. Porque hasta nuestros días vemos que los, los burgueses, los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas, los, los dueños de los recursos naturales, de esta acumulación de capital originario y que ahora ya vamos a posteriormente ingresar a esta temática, Darnos cuenta que esta, este, este dinero no es que salió de la noche a la mañana y justamente por estos hechos es que la nueva, el nuevo concepto diríamos que se está queriendo internalizar en el ciudadano es que los derechos son de los trabajadores, de los ciudadanos, son posibles en tanto y en cuanto el trabajador tenga un relacionamiento con el empresario. Si no tiene relacionamiento con el empresario, el trabajador no tiene derechos. Inclusive esto que estoy señalando, esto que estoy señalando con mucha claridad, está contenido en el proyecto de ley que fue rechazado, afortunadamente, tanto por la Asamblea Nacional como también por los amplios sectores de opinión de organizaciones sociales y de opinión pública, no puede ser si hacemos una abstracción de lo que señala la Constitución de la República del Ecuador vigente actualmente, dice y señala con mucha claridad, todos ciudadanos tenemos derecho a múltiples derechos, valga la redundancia, como es, por ejemplo, el trabajo. En el proyecto de ley se quiere dar al traste con este enunciado que está sacramentado en la Constitución y que también fue un elemento consustantivo, grande, importante, con el proceso que se dio en Europa, conocido como la Revolución Francesa. El cuarto elemento muy importante tiene que ver con eh, el desarrollo del sistema capitalista, a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Precisamente en esta etapa de, de mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, vemos que se consolida el capitalismo monopolista, el nacimiento de las corporaciones, de las empresas, ¿Qué son las corporaciones? Son organizaciones, son figuras legales a través de las cuales el sistema capitalista garantiza la asociatividad de los empresarios, de los burgueses, de los dueños de los medios de producción, de cualquier naturaleza que sea, sean de carácter productivo, sean de servicios y también ahora con mayor razón de eh, esta capacidad que tienen de manejar el sistema económico financiero para sus intereses. Ahí precisamente comienza a tener un rol muy importante las grandes este, corporaciones financieras. Hablemos, el Fondo Monetario Internacional es una corporación financiera. El Banco Mundial es una corporación financiera. No son solo corporaciones las empresas dedicadas a la producción de bienes y de servicios también. Bien, entonces, a ver, con este aparecimiento de estas nuevas figuras en el relacionamiento del de sistema capitalista y cómo los trabajadores, y ahora los trabajadores, los desempleados y las organizaciones están o estamos abocados precisamente a mirar Cómo se quiere por parte de los dueños de, de los medios de, de producción, de los poderes fácticos, de los, eh, de los burgueses, de la gente que maneja la economía y los capitales, quieren ir generando nuevas leyes que les permita precisamente garantizar el establecimiento de este relacionamiento en beneficio del capital. ¿Cuál es la característica fundamental en esta última etapa de este proceso que hemos venido, de alguna manera, describiéndole a grosso modo? Es la, la demostración de que los capitales para los burgueses no tienen ya territorio definido, no son solo exclusivos de un país, de una nación. Ahí es que debemos comprender y entender que aparecen los famosos paraísos fiscales. No sé si estamos un poco eh, claros y hemos hecho una puntualización didáctica eh, que nos permita entrar a, una, a un análisis posterior de, de lo que son ahora los famosos papeles o las empresas offshore, los paraísos fiscales, que en definitiva son lo mismo. Aparte El... del, del contexto, sí me gustaría que analicemos la parte geopolítica. Eh, que